Que eh, a ver, sí, suerte. Un, dos, tres y cuatro, claudería. ¿La compra? Shhh, este sitio lo compro yo, aquí pongo yo unos hotelitos y si no pongo un salón de juego y me harto de ganar dinero. ¿Habéis pensado? Una casa de juego que no te a dinero. Empresa de limpieza. ¿La compra? No, no la compro porque es un servicio público y los servicios públicos no me dan beneficio. Anda con las gestora, así que no el juego sin gastar, ¿eh? que los servicios públicos son muy importantes. Tu ruñuelo. ¿Lo compras? Lo compro, lo compro y allí, pero casa no monto ninguna. Allí lo que monto yo es un campo de golf. ¿Un campo de go? ¿Y quién vaya a un campo de golf. Mi amigo Tú y... pues Siempre con tu grupito de tomiguetes 200 euros, la barca siempre gana, venga. Agua. Lo compro, lo compro. Os voy a meter una subida que os vaya a enterar. 200 euros por ahí. No, ese barrio no lo quiero, ahí no compro nada. Quítate yo. ahí esas casas que pongo en un hotel. Está el mercado, amigo. Como saques un 5, no tienes para pagarme. Game over, my friend. ...la política municipal no es un juego. El derecho a la ciudad... ...el derecho a la vivienda es innegociable... ...hemos evitado más de mil desahucios... ...gracias a la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda y Vincorsa... ...porque las personas deben estar en el centro del Gobierno Municipal... ...esas personas que hacen ciudad... ...esas personas que habitan los barrios... ...nuestros barrios... ...todos los barrios... ...promoviendo una ciudad más limpia y sostenible... ...contando con la participación de vecinos y vecinas... ...construyendo una ciudad más amable... ...educadora, solidaria y cuidadora... ...abrimos nuevos equipamientos... ...y recuperamos servicios públicos de su privatización... ...queremos turismo de calidad... ...turismo sostenible que posibilite el derecho a la convivencia... ...a la vivienda... ...y a salario justo. Queremos una Córdoba en igualdad... ...y libre de violencia. Queremos seguir equilibrando los barrios... ...garantizando la igualdad de acceso... ...a los recursos municipales... ...cuidando a las personas que peor lo están pasando... ...haciendo una ciudad sostenible... ...y en la que la ciudadanía... ...siga siendo partícipe de lo público. Te queremos a ti... Contigo hacemos Córdoba. Vota Izquierda Unida.